y tú ya planeaste todo un, toda una historia y ni idea tienes porque jamás ha sido ¿no? la segunda cosa uno tiene que saber todo lo más posible del lugar y ya no hay pretextos porque hay internet pero todo lo más posible eh. o sea de veras interesarse y decir, a ver, voy a trabajar aquí, qué hay ahí, dónde está, qué sé yo, cuáles, cuáles son los idiomas, qué piensa la gente, qué noticias hay recientes, qué problemas han habido, hay problemas o no. O sea, ser súper curioso, súper, súper, súper curioso. Y conocer lo más que se pueda del lugar. La primera temporada de campo, que es la de prospección o la de exploración, junto con la investigación documental, es decir, con este saberlo todo nos va a permitir saber cosas tan importantes hasta para nuestra seguridad ¿eh? o sea trabajo de campo y no me sé el clima ¿Eh? y, y voy de tacón ¿Eh? y ahí sí, exageré, pero o no conozco los animales que hay de veras, ¿eh? en serio por ejemplo si te vas a la Sierra Tarahumara hay coralillo digo sería buena idea que si conoces la cierre trama, si sabes y ya investigaste y todo y sabes que vas a ir a las partes de arriba, no a no sino a las partes de veras arriba y sabes que, que después de donde llega la camioneta hay que caminar cinco horas y que la clínica más cercana está otras cinco horas y que además no hay abasto y que el médico se fue corriendo no sería buena onda que trajeras algún suero para salvarte si te muerde la víbora, no, o sea sería bueno saber que existe al menos para que te fijes y no irte como el borras de veras en serio, hay que saber qué animales hay, qué enfermedades hay qué peligros hay, todo por seguridad y por, por porque nos va a servir también para entender los contextos ¿no? eh, uno puede por ejemplo decir así maravillarse, ay los niños en la, en la Sierra Traumara ponen el rebozo y lo, los cuelgan eh, como para que estén en vilo, en, en ciertas áreas, en las cañadas. Sin embargo, en las partes de arriba los niños los ponen sobre el suelo. ¡Ay, qué curiosas estas costumbres! No, no, no son curiosas, lo que pasa es que en las partes bajas hace calor y si están en el suelo, les están a merced de las víboras y de, y de otros animales. Igual que, por ejemplo, en San Juan Capistrano, en la sierra entre Durango y Zacatecas, se ponen telas en los, en los, en los techos, ¿no? Como telas así. Y entonces uno puede decir, ¡ay, qué chistosa la costumbre! La gente pone ahí para adornar, no para adornar, no. Llueven los alacranes. ¿no? Y uno anda ahí creyendo que, que está bien padre, ¿no? Entonces hay que saber, en serio, hay que saberlo todo. Eh, hay que ir también para vincularse con la gente para ver dónde, dónde uno, qué posibilidades hay de quedarse, cómo, cuándo ese rollo también de mis alumnos de, es que yo voy a llegar y me voy a quedar con el señor, oye, pero ¿por qué? pero ni le preguntaste lo, ¿sabes, ¿sabes qué es lo peor? que la mayor, veces, la mayor parte de las veces sí nos reciben nos quieren y nos dan de todo entonces estamos súper mal acostumbrados porque ya llegamos como el borras ¿no? pero si nosotros en nuestra casa, ¿a poco te gustaría que llegue? ya no digas a alguien desconocido un primo lejanón, ¡ya llegué! es pues que padre, ¿no? y te come de tu comida, y sea será, ¿no? entonces hay que ir y generar vínculos, saber por ejemplo, si los vínculos nos ponen en cierta posición frente a la localidad frente a la gente no es lo mismo que tu vínculo sea el sacerdote, a que tu vínculo sea el jefe de la zona militar, a que tu vínculo sea la señora partera. Este, no es lo mismo. Te ubica en, en lugares distintos y en cada lugar es diferente. Yo no les puedo decir militar malo. No, en cada lugar cambia. En un lugar que tu contacto sea el presidente municipal puede ser buenísimo. En otro lugar puede ser malísimo. Depende a qué lo asocian Según qué época, en qué momento ¿no? Pésima idea ir a hacer trabajo de campo en época electoral Pésima idea, por ejemplo A menos de que tu tema sea lo electoral ¿no? Pésima idea ir a hacer trabajo de campo en fiesta A menos de que sean las fiestas tu tema Pero cuando hay fiesta, eso es horroroso por eso todo el mundo dice, yeah, aprovecho que hay fiesta y me voy a hacer trabajo de campo. Sí, pero cuando hay fiesta la gente está ocupada y la gente no tiene ganas de estarte contestando. Está en su fiesta, ¿no? Si vas a ir a la fiesta, ve a la fiesta, no a estarlos molestando. No es el momento indicado para preguntarle a la gente, ¿no? O sea, están en plena fiesta felices y tú haciendo tu, tu investigación, por ejemplo, de los desaparecidos, ¿no? no y la gente ahí, ¡eh! y tú, ay, disculpe, señor, pleno baile, ¿no? ¿Qué opina usted de los desaparecidos? De no, pues gracias, ¿no? En serio, parece risa, pero sí, en serio. Y la gente no va a estar disponible para hablarte, hay muchísimo trabajo que hacer, este, los recursos son, eh, se establecen diferente, etcétera. Entonces, saber todo. Una vez que tienes vínculos, una vez que lo sabes todo, entonces sí puedes planear siguientes temporadas. Y esas temporadas tienen que ver con lo que se llama la unidad de análisis. La unidad de análisis es básicamente contextos y sujetos. ¿Quién tiene la información que yo quiero? Porque ese es otro error. ¿no? Si yo quiero hacer una investigación sobre cierto tema, tengo que ver quién es la gente que tiene la información que yo quiero. Si yo quiero, por ejemplo, conocer eh, la labor de las parteras en el caso de abortos, por ejemplo, y voy y le pregunto al sacerdote: pues no tiene la información que yo quiero, y me va a inventar otra, y me va a falsear la investigación. ¿Quién tiene la información sobre embarazos y abortos? Las parteras y las mujeres a menos de que a uno le interese por ejemplo, conocer qué información tienen los hombres, sería prudente preguntarles a los hombres pero si lo que queremos saber es cómo se vive un embarazo, ¿por qué le preguntamos a los hombres? a menos de que lo que nos interese es conocer cómo lo viven ellos ¿no? el de su esposa pero si yo quiero saber, por ejemplo ¿cómo te sientes físicamente cuando estás embarazada? y le pregunto al marido con lo espérate, ¿no? O sea, pongo ejemplos muy extremos pero es para que noten lo importante que es ubicar quién tiene la información que yo quiero ¿no? si en el libro que les recomendé ayer hay un ejemplo en ese sentido interesante cómo se construye la unidad de análisis, cómo decido quién tiene la información y cómo voy a buscar esa información y cómo voy a acceder a esa información ¿no? eh, a veces quien tiene la información no te la quiere dar y entonces me dicen mis alumnos, ¿qué hacemos? Pues vete a tu casa. ¿O, ¿o qué? ¿Los vamos a torturar? O ¿Qué vamos a hacer para que nos den la información esa fuerza? Por eso es bien interesante y bien importante que el trabajo de campo se lo planteen a ustedes como la generación de vínculos sociales e incluso afectivos. Porque la información te la van a dar si te tienen confianza. Y la confianza se genera a partir de generar un vínculo. ¿no? Entonces, si no vamos a generar un vínculo, no podemos hacer investigación social. Así de fácil. Es una investigación súper humana. ¿no? Pues hasta aquí lo dejamos, porque si no, me quedo Espero que les, que les sirva y les agradezco mucho. contactarte para, para ah, la, la preparación de los trabajos que van a tener por motivo de este seminario espero que esos trabajos funcionen sirvan para este, los testes test de licenciatura eh, los proyectos de maestría que tienen los proyectos de investigación que están planteando o de apoyo y acompañamiento a sus respectivas comunidades también así como al compañero matemático con, con el proyecto que tiene eh, cuantitativo ¿no? ¿El matemático Justa. Esteba. No me dice? No, ya le dije. Pero que es, que que es que las matemáticas son más cualitativas de los va a ser un trabajo muy interesante que va a servir para eh, la labor que, que lleva a cabo la doctora Elia Vendaño en la Suprema Corte. ¿Ya la contactaste? ¿Ya, usted? Sí, ya, ya lo contacté, la contacté en la ULB. Me parece perfecto. Ese es el objetivo: no solamente hacer un trabajo académico que quede solo para obtener para una constancia del seminario, sino algo que le de agradeció o una, uh, un ensayo o una reflexión que, que les haya provocado, por supuesto, eso es fundamental para nosotros y para todos, o un proyecto que se pueda reproducir en sus respectivas comunidades, o una estrategia de defensa, por ejemplo, el compañero abogado que está acompañando a comunidades. Este, ya que no fue pues, eh, Oliveria, Oli, pero bueno, Oli también este, tiene, tiene proyectos y, y eso es muy importante y mucho más valioso que sea una investigación, acción. Y ya se fue, pero estamos no, en constancia. No, no, porque ya nos vamos. Okay. Solamente quería agradecerles a todos su presencia, siendo esta la última sesión de trabajo. Seguimos en comunicación, estamos eh, abiertos a la comunicación para cualquier duda para cualquier información faltante sé que hay eh, este, um, por ahí materiales que los uh, presentadores que los profesores, los invitados han, a, han tenido aquí que nos sé hacen si falta subir a Dropbox y bueno, este, sí, en efecto este seminario no se caracteriza por ser rígido ni estrictamente formal en un sentido tradicional de la palabra lo que no quiere decir que sea serio ni ni sustancial. En mi opinión, yo espero contar con sus opiniones también, su retroalimentación y contar con su presencia en los próximos proyectos que, que, que presentemos. Eh, yo espero hacer este seminario, les digo, un poco más pequeño, como continuidad eh, permanente y hacer de este formato más bien un curso especializado para el año que entra. Eh, en este mismo lugar y con muchos de los participantes, por supuesto, nuestra participante... Este, fija es Tania porque es la responsable del bloque de metodología cualitativa entonces ahí son pocas personas las que, pues, que manejan este, a este nivel pues, esta, esta información entonces, muchas gracias no sé si hay alguna duda en de trabajos, si hay alguna duda de cualquier tema ¿sí? El comercial el seminario de la doctora claro. y además de las conferencias de crítica yo no sé realmente eh, cuándo va a ser, pero en este semestre que, que va a comenzar va a haber un taller aquí mismo en Casa de las Humanidades. Entonces yo creo que está realmente la página de Casa de las Humanidades se pueden enterar. Este taller lo doy hace bastante tiempo, se llama Fundamentos de la Investigación Social Cualitativa. Eh, me gusta mucho, porque adquiere como cierto tono aquí en Casa de las Humanidades. La verdad es que sí se lo recomiendo. Y hago, hago, a veces hago otros, a veces hago algunos independientes que tienen la ventaja de, de costar menos, pero también tienen la ventaja de no tener la, la constancia. Pero de todos modos, a veces los hago, entonces por internet y eso igual si me escriben por mail, les puedo, les puedo informar si tengo alguno, ahorita no lo, no lo he planteado. Y también doy clases normalmente en la Nacional de Antropología, en la ENA. Ahí suelo dar métodos y técnicas etnológicas 1 y 2, fundamentos de la investigación social cualitativa, la licenciatura, y también los seminarios de tesis del posgrado. Eh, y la ENA es una escuela muy noble, muy querida, o la madre ENA, digo eh, eh, ¿En qué sentido? Pues es pública, ¿no? es gratuita y entonces es donde ustedes con todo gusto pueden tomar mis clases porque yo recibo siempre a la gente, salvo en el caso normalmente de las obligatorias en la licenciatura porque ya tengo grupos muy grandes y entonces meter a gente de fuera es un poco como, pues incorrecto, ¿no? Pero en las materias eh, optativas que doy y en el poslado siempre es bienvenida a la gente de fuera entonces también me pueden escribir dentro de un mes y preguntarme los horarios que va a tener la EMA y ahí ustedes pueden tomar la clase gratuitamente ¿no? sí, por bueno, entonces, de todas formas esta información se va a subir en el Facebook en la página del seminario todas las noticias están al pendiente y el anuncio de la conferencia latinoamericana la treceava conferencia latinoamericana de ética jurídica eh, instaurada por el doctor Oscar Torres Vázquez en América Latina se llevará a cabo de la semana la semana del 22, el 22 al 26 de octubre de este año en diferentes sedes de la UNAM como Filosofía, la División de Estudios de posgrado en Derecho eh, Economía y la UACM también, la UAM creo que también este, y la convocatoria saldrá en próximas fechas porque esta convocatoria está abierta para estudiantes también por lo tanto se les invita o les invito yo pues, a ustedes directamente a que envíen sus participaciones, sus ponencias, sus propuestas porque es importante dentro de la investigación, dentro de la preparación, dentro de la formación también pues aventarse a hablar ¿no? aventarse a atreverse a decir lo que uno piensa con fundamentos, con argumentos y aprender a desarrollar todo esto frente a un público perder el miedo también de, de que uno es ser humano ¿no? también no es una cuestión de, de imitar a grandes profesores o grandes intelectuales en las ponencias, en las conferencias magistrales pero de ser ustedes mismos y presentarse en, en temáticas que tienen mucha relación con la temática de este seminario, que uno su de sus objetivos es abrir espacios dentro del ámbito jurídico, principalmente, eh, en materia de discusión y reflexión de los derechos humanos, de los pueblos indígenas, de la diversidad cultural del país y de América Latina, por supuesto, desde una perspectiva crítica y de Colombia. Dos, dos cosas más, nada más. Una, eh, a mí me, me encanta, pero me encanta verdaderamente dar talleres en lugares nuevos. Entonces, si de pronto consideran que les pudiera interesar en alguna de las instituciones en las que ustedes están y demás, yo feliz encantada ¿eh? Lo que dije el martes pasado de invítenme a lo dije en serio, invítanme a cualquier institución a mí me encanta, de verdad porque se abren nuevos espacios y además cambian las perspectivas entonces también me pueden escribir y preguntarme y ver y nos ponemos de acuerdo y armamos lo que, lo que haya que armar la segunda cosa es, además yo hago teatro, y para mí, bueno, escribo teatro y para mí no es menos importante y mi pareja es actor y director de teatro además de filósofo, Entonces yo les quiero hacer dos invitaciones también que estén al pendiente. ¿En, en cuándo es lo de nada que tener? Es que ¿Cuándo es? Eso en octubre. Okay. No, en en octubre para que estén ahí más o menos al pendiente. exacto. Sí, si siguen la página de Facebook de Carretera 45 hay una obra que es un trabajo bien interesante que tiene que ver con la masculinidad que la hace Lidia Margules este, en la que participa Alejandro y que de verdad creo que para ciertos temas que tengan que ver con diversidad sexual de género, etcétera, les va a interesar muchísimo y... Julio, y, y a partir del 22 de julio la página de Facebook y a partir del 22 de julio en Facebook vamos a hacer una página de una eh, de un trío de obras de una trilogía escrita por mí sobre el 1968 que también puede ser de su, de su interés. Sí, aquí vamos a hacer algo sobre el 68 también. Les avisare. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias este, por todo. Este, la, yo soy profesora de Derechos Humanos. El próximo semestre, primer semestre también, como lo dijo Tania, este, recibo... Alumnos, si alguien desea acudir a mi clase, normalmente es lunes, miércoles y viernes, de 11 a 12.20 en licenciatura. postgrado todavía no voy a dar este año, hasta el año siguiente, eh, por cuestiones de horarios. Pero bueno, ahí los esperamos. Eh, serán bienvenidos siempre en cualquiera de nuestras actividades académicas y cualquier duda, pues estamos en contacto. Muchas gracias. Esperamos sus trabajos y estén atentos para la fecha precisa de la tercera. Eso es todo, mediados más o menos de agua. Okay. Muchas gracias. gracias. gracias.